Apostamos a tomar las redes y convertirnos en espacios en construcción libre y colaborativa. En el anterior encuentro definimos algunos conceptos generales del formato audiovisual para adentrarnos de un modo principiante, por supuesto, en sus lógicas. Vimos algunas premisas del uso de planos y de ejercicios para ayudarnos a construir y pensar nuestros audiovisuales. Comenzamos también con los rudimentos de la edición utilizando la herramienta libre CadenLive. En este encuentro abordaremos las tres etapas clásicas de producción para que podamos ordenar nuestros recursos y tiempos de la mejor manera posible. Abordaremos algunos dilemas éticos que atraviesan el uso del formato, por último, exploraremos algunos recursos para enriquecer nuestros audiovisuales, incluyendo la posibilidad de incorporar condiciones de accesibilidad. En un formato con tantos detalles y aristas, es muy importante la organización y la planificación de cada producción. En el formato clásico, podemos distinguir tres etapas involucradas en la confección de un audiovisual, que por supuesto, en la práctica, se van adaptando y modificando a cada contexto. Antes de adentrarnos en cada una de las partes, podemos dividir a grandes rasgos dos tipos de producciones. Por un lado, las coberturas en vivo, puede ser de una noticia o de un evento. Por otra parte, aquellas producciones independientes de la simultaneidad. Iremos a lo largo de cada etapa haciendo observaciones específicas para cada caso. A la hora de trabajar con imágenes ya sean fijas o en movimiento aparecen nuevos desafíos y planteos que debemos considerar como organización. Es importante en este punto que al igual que definimos nuestros objetivos generales tomemos un conjunto de decisiones colectivas para que quienes están en el cotidiano del trabajo de redes tengan como referencia. Compartimos un breve punteo de algunos debates posibles, sabiendo que la lista crece en cada comunidad y en cada contexto. Imágenes sensibles, violación de privacidad de las víctimas, refuerzo de estereotipos, uso de imágenes de menores de edad, accesibilidad. Continuando con el trabajo sobre la herramienta CadenLive Live para la edición de audiovisuales, vamos a trabajar sobre algunos efectos y recursos que podemos utilizar para enriquecer nuestro video. Cuando abrimos el Caden Live vamos a encontrar algo similar a esto Como es un programa modular se permite organizar de distintas maneras las zonas donde están las carpetas, las pistas y el monitor de salida Pero en líneas generales vamos a ir encontrando distintos bloques o cajas que nos permitirán realizar acciones sobre el proyecto un bloque que siempre está presente es el bloque del monitor o la pantalla donde vamos viendo lo que sucede. Otro de los bloques siempre presente es la línea del tiempo donde van a estar ubicados los distintos clips. Según el tamaño de monitor que tengan podrán ir organizando los bloques para manejarse lo más cómodamente posible. Vamos a ver ahora cómo trabajar con algunos efectos. Abrí un proyecto muy sencillo, en este caso le agregué 5 clips, un video, una secuencia de imágenes, dos textos, uno que dice sumate y otro que dice te esperamos y una transición efecto que vamos a utilizar en el video. Me llevo por ejemplo el primero hacia la pista 1 que se llama B1 y A1, punillazo para OBS. Ahora hago clic para ver el segundo elemento que tengo, en este caso es una transición que yo voy a querer usar, que en este momento me aparece como verde, pero después le vamos a aplicar un efecto. Voy a agregar también el texto sumate y el texto te esperamos. Voy a mover las pistas para ubicarla en los lugares que necesite y voy a agregar en este caso una nueva pista para poder agregar el clip que se llama secuencia de imágenes. El efecto, la transición que estuve buscando tiene una pista de audio y una pista de video. La pista de audio como es un efecto de imágenes no la necesito, por lo tanto separo los clips y borro la pista de audio. Ahora sí, agrego la pista de imágenes, la secuencia de imágenes que va a ser en este caso el logo inicial de un sitio de noticias. Voy a mover el cursor hacia el principio, le agrego un pequeño efecto de ingreso para que venga desde negro hacia el inicio del logo y ahora le voy a agregar un efecto de croma a la pista B2. Selecciono el color, marco el verde que está en la pista de efectos y con eso ya elimine el verde. Me queda ahora trabajar para que ese efecto quede armónico dentro de lo que es la composición. voy a recortar, sacar una parte del medio que no la quiero tener con efectos marco las posiciones, selecciono la tijerita o botón derecho cortar y elimino el contenido del medio ahora sí, veamos algunos efectos además del efecto croma que le hemos agregado voy a agregarle un efecto de salida para la parte de los textos me gustaría que se pueda ver mejor la tipografía Por lo tanto le voy a agregar un fondo negro y aplicar un efecto de transparencia Agrego un clip de color, me voy a efectos, escribo transparencia Traslado el efecto al clip de color, me posiciono para ver cómo queda Y le bajo el negro por ejemplo en este caso a un 0.64% Estiro el clip de color hasta el final y le voy a hacer un efecto de salida, fade out para que el negro vaya desvaneciendo. Ahora sí, me interesaría cambiarle el color amarillo y verde que tiene la pista B-Corta 2 que funciona como un efecto, le voy a agregar un efecto de Technicolor Podemos probar con cualquier efecto, esto es simplemente para que tengan una idea de cómo funciona Le agrego también en este caso un efecto de transparencia para que no me queden tan intensos los colores de la pista de efecto Repito un procedimiento similar en el inicio para unificar los dos efectos. Este taller está pensado para que podamos avanzar conjuntamente en la ejercitación de todo lo trabajado. Para este encuentro, retomamos el ejercicio anterior, donde queremos construir un audiovisual de presentación de nuestra organización o proyecto que podamos tener de referencia en nuestras redes. En este caso, retomaremos nuestro storyboard para realizar la filmación y la edición final del material. en continuidad con la propuesta del encuentro anterior retomaremos el storyboard definitivo junto a lo trabajado en preproducción avanzaremos en la realización del audiovisual 1 realizar las grabaciones de cámara y audios si fueran instancias separadas 2 recolectar las imágenes fijas pretomadas si las hubiera 3 Realizar los pasos de la postproducción y edición de las imágenes y audios por separado. 4. Realizar el montaje en caden live del video, aplicando los efectos y estrategias acordadas. 5. Realizar una visualización colectiva para detectar errores e interpretaciones con personas de la organización. 6. Revisar las observaciones obtenidas antes de la difusión del video. 7. Aplicar los criterios de accesibilidad auditiva con la publicación de subtítulos.